Vamos a, Vamos a hacer una meditación con visualización. Si alguno de vosotros nunca ha meditado, no os preocupéis. Si queréis decir algo, preguntad. Nada. No, digo que ya estamos. ¿Por qué complicado? ¿Porque es la de Capricornio? Porque eres tú. ¡Ay, perdón! <risa> <risa> es que ella es Capricornio. Claro. No me acuerdo. <risa> no bueno, hay varios aquí. No. Este Capricornio, además. Bueno, yo tengo la una en Capricornio, o sea que también tengo algo de Capricornio Aunque me aburrís bastante, pero es igual, me gusta Yo tengo seis veces Capricornio Anda, ¿eh? ¿Es? Por eso le cuesta a la gente aguantarlo, ¿eh? ¿Es? A ver, Capricornio ¿Es todo? Estaba diciendo eso, si alguno no sabe meditar, no os preocupéis ¿vale? Porque lo que hago yo es una meditación dirigida, la voy diciendo yo Quienes, No tienes que pensar, ah, tendría que hacer eso, no voy diciendo, imagina esto, imagina lo otro y son cosas fáciles en principio no, no tenéis que imaginar ahí un dragón con alas de plumas amarillas, no, tranquilo bueno, sí, esto quizás todavía sería, según para quién fácil, pero según para quién el no es tan fácil imaginar eso, ¿eh? porque les gusta más a ver, algo práctico ya lo tengo, ¿eh? vale, pues la idea es que Hoy vamos a activar nuestra energía de Capricornio. Lo he dicho, mirad los que queráis en mi canal de, de YouTube, están todas las meditaciones que hemos ido haciendo, lo mismo que ahora se está grabando, están todas, desde Aries, y ahí casi siempre voy explicando, y ahora lo resumo, solamente digo, todos tenemos los 12 signos dentro. Hay algunos más fuertes, otros más débiles, pero todos los tenemos, los 12 Por lo tanto, podemos usarlos. Ya, la meditación está para los Capricornios, intentaremos que os ayude a equilibrar sin pasarse. No reforzar demasiado la energía de Capricornio, que puede ser un plomo, ¿vale? si se exagera, como todas. Pero los que no tengáis el Capricornio, ni en el Ascendente, ni en la Luna, ni en el Sol, no os preocupéis, porque el, el, el Capricornio no lo tenéis. Y es muy útil, ahora os explicaré por qué. Y es bueno poderla sacar y activar en nosotros. Ese es el objetivo de esta meditación. Lo que ocurre es que además coincide con que el signo de Capricornio corresponde con unos, unos simbolismos cósmicos, que os explicaré ahora, que hacen, de ahí viene, la historia de la Navidad, ¿vale? no la católica, la historia de la Navidad, Navidad pagana, la que había antes de que se instituyera la religión católica. Y ahí hay un simbolismo muy profundo que es muy importante. Y eso es lo que he dicho que cuesta un poco de explicar, ¿vale? No hay casualidades. Si estáis aquí, todos los que estáis aquí, es por algo. Fijaos que los que habéis venido otras veces, veis que falta gente, que antes estaba. Otros no han podido venir, otros están enfermos de gripe, da igual, ¿vale? No han podido. O algunos, pues no, porque, como decíamos antes, hoy que es incómodo, es frío, hace no sé qué, y no vienen. ¿vale? Si estáis aquí es por algo. Por lo tanto, eh, yo os puedo decir, seguro, vuestra alma os ha traído aquí. Sí, vuestra mente lo ha decidido, está claro. Pero casi seguro que se os ha empujado a no decir que no, sino venir. ¿vale? Eso es porque estáis preparados para todo lo que voy a moveros hoy. Capricornio, vamos a hablar de lo sencillo, es... Un signo que todos tenemos y que nos da la capacidad de conseguir las metas que decidamos conseguir. Hay otros signos, bueno, todos, todos son necesarios, ¿vale? Capricornio, uno de ellos. Pero quiero decir que hay otros que empiezan cosas, como los aries, pero que no siempre las terminan. Porque hacen y luego, ¡ay, vaya a hacer otra cosa! Y ¡ay, voy a hacer otra cosa! Si no hubiera aries, no se empezaría. Pero si solo hubiera aries, tampoco se terminaría. Y así, con todos los signos. ¿Vale? Eh, todos necesitan y aportan algo. ¿Vale? Capricornio, si habéis visto alguna carta, normalmente es el signo que está arriba de todo. Eh, Aries, Tauro, Géminis, bla, bla, bla, Capricornio está el más alto de todos. Porque en este mundo, en, esta... sí, en este mundo, es o indica la meta más alta que podemos conseguir. La más alta en este mundo que podemos conseguir. Mientras estamos encarnados. Por lo tanto, ya podéis imaginar que es importante, si es la meta más alta. Luego está Acuario, que es mejor, como es mi signo. Pero que ya está hablado. Pero <risa> que ya está hablado, ¿eh? Está hablado, Y luego está Piscis, que todavía este es mejor. Tampoco el lado más. ¿Vale? vale, no digamos nada. Pero antes que no sé si. hay uh... Perdón. Ahora no los Capricornio. ¿no? Días, bueno, debería, deberíamos empezar a hacer esto el día 21. Sí, gracias por decirlo porque no, no. He que comentado es que lo he adelantado. Claro, claro. Ah, porque bien, era Navidad. Ah, no. vale, tiene El domingo razón, próximo es el día 21. Pero si es que ahora me has hecho presente, no, que el, es el, mi, so, nieto el Y era Sagitario. No, no, no, razón. Pero por suerte, como es el Capricornio lo tenemos dentro, podemos sacarlo. Aunque no sea en este momento el sol no está en Capricornio todavía, está en Sagitario, ah, tiene razón. El día 21-22 es cuando se hace el cambio, pero no os invitaría a venir aquí el jueves que viene, ¿verdad? Entonces, ah, sí, y el domingo pues me parece que no hubierais ni contestado a los mensajes, <risa> o sea que no. Por lo tanto, es uh, por eso toca ahora. Sí, la energía de Capricornio. Pues la capacidad de conseguir los objetivos que os propongáis en esta tierra... En esta encarnación, este Capricornio. Si no lo tuvierais, en algún sitio, aunque sea débil, pero si no lo tuvierais, no conseguiríais nunca nada. Y verdad que habéis conseguido cosas. Más o menos, cada uno diferente, pero habéis conseguido cosas. Objetivos, seguro, a lo largo de la vida se consiguen. Unos pueden ser muy gordos, otros más pequeñitos, pero los conseguís. ¿Eh? Um... Y tiene, que de, tiene dos niveles, o más, pero al menos dos niveles de interpretación diferente. porque La persona centrada, lo que llamamos la persona que está en el camino común, en el de todo el mundo, eh, está centrada en lo material. Entonces, ¿qué objetivos quieren? Materiales. Quiero tener dinero, quiero tener una casa, quiero ser el jefe de una empresa, o quiero tener mi propia empresa, yo qué sé, ¿vale? Esto es lo que se atribuye normalmente a Capricornio. Por eso seguro que si veis libros sobre Capricornio, que hablan de Capricornio, veréis que hablan de ambición, de ser un jefe, de... Bueno, materialismo, básicamente. Básicamente, materialismo, llegar al máximo. Un ejecutivo agresivo. Pero eso es el nivel básico, el nivel de la persona que no está en un camino de crecimiento personal o espiritual. Cuando entráis en el camino de crecimiento eh, personal, Consigue, se considera que es el momento en que empiezas a buscar objetivos que no necesariamente son materiales, son personales, egoístas, para mí, pero no necesariamente materiales. Quiero decir, pues quiero sentirme bien, quiero tener confianza en mí mismo, quiero conseguir mis objetivos... Cosas que, si os fijáis en los cursos de crecimiento personal, cursos, seminarios, charlas, conferencias, que hay a, a centenares o a miles en Internet, veréis que os hablan de eso. Y el curso CAMBIEN, el que dimos en la biblioteca, del que os he hablado al inicio, eh, pues eh, precisamente era un curso de crecimiento personal para ayudar a la gente a conseguir sus objetivos. Y una vez ya vieron cómo podían empezar a conseguirlo, les dije... Pero hay cosas mejores. Si queréis, podemos conseguir objetivos para la humanidad, no solo para nosotros. Y ahí salió, pues, toda la asociación. cambio vale. Pues que sepáis que Capricornio tiene algo que todos necesitamos, poder conseguir nuestros objetivos. Y una cosa, tocar de pies en el suelo. Sí, hay gente que hace sí. Tiene razón, porque Capricornio es necesario porque te enraiza en el suelo y te dice, estás en este mundo, pues sueña lo que quieras, pero cuando tengas que moverte, deja los sueños aparte. ¿Qué es lo que sabes que tienes que hacer? Y hazlo. Hacer es la palabra. Es un signo de tierra, práctico, concreto. Por lo tanto, cada vez que tengáis algún objetivo, de que sea, pero vamos a poner uno de material, tengo que ganar dinero, porque si no mi familia no come, por poner un ejemplo así sencillo, llama a Capricornio. Capri... ¡Baja! ¿Vale? Puedes sacarlo de ti. Y eso te ayudará a organizarte, a tener ideas prácticas, a ponerlas en práctica, a que funcionen las cosas. Por lo tanto, creo que es bueno para todos activar el Capricornio. Que los que lo tengáis en exceso, como te decías, que tienen muchos, ¿vale? Tenéis que aprender a equilibrarlo simplemente. Porque si no, mmm, no funciona bien. El exceso nunca es malo, bueno nunca es bueno, perdón, de ningún signo. ¿Vale? Pero Pero el que lo tiene en exceso luego tiene que equilibrar otros signos sí, sí, sí, le sí, sí. Convendrían de así. hecho a todos mm. Mm, tendríamos que aprender a equilibrar los 12 signos mm. porque entonces seríamos seres completos realmente el ser humano completo es el que tiene bien equilibrado y dominado los 12 signos porque entonces puede hacer lo que le da la gana necesito ir de vacaciones pues saco a Aries y ¡Rah! venga me voy de vacaciones ¿a dónde? Brr, brr, pum. ahí ya has tomado la decisión Luego viene el Tauro y dice, vale, pero tengo dinero para hacer las la vacaciones esa. ¿ah? Así, no, pero no sé qué, no, no, Y luego viene el Géminis y va y lo cuenta a todos los amigos. Me voy de viaje. Voy a dar la vuelta al mundo. Y luego viene el cáncer y se siente ahí, vale, pero yo debería llevar a alguien que me quisiera, ¿no? Y que yo pueda quererlo. Venga, nos abrazamos y nos vamos de viaje. Y luego viene el sí pero mando yo, ¿eh? Yo decido dónde voy. Y luego viene... Y así todos los signos. Nos conviene tenerlos a todos. Pues en este caso, el Capricornio, normal, sirve para mucho. Pero luego hay el segundo nivel, o tercero, como quieras decirlo, no da igual eso, eh, que es el nivel espiritual. En el nivel, no, sí, el tercero, porque el primero sería la gente común. Luego el que está en el crecimiento personal. Algo, aprovecho, ya que estoy hablando, aprovecho para recordaros, para que no lo sepa, que... El crecimiento personal a veces se da como un camino espiritual y no tiene nada que ver con lo espiritual. El crecimiento personal es algo práctico, concreto y egoísta. No en el sentido negativo, pero sí egoísta. Es para mí, yo quiero crecer, yo quiero tener confianza, yo quiero estar bien, yo quiero ganar dinero, yo quiero conseguir mis objetivos. La gente no se da cuenta, se piensa, oh, es que estoy en el camino de crecimiento personal y se ponen como la aureola de santo. Que no, que no tiene nada que ver con el crecimiento personal. Ah, perdón, con el espiritual. Pero sí que es la antesala. No puedes crecer espiritualmente si no te has equilibrado primero personalmente. Si tú estás hecho una mierda, perdóname la palabra, como persona que no confías en ti, que no sé qué, te metes a meditar y te metes a crecimiento espiritual y te van a dar una bofetada de las guapas. Porque vas a fallar, vas a empezar a petar por todas partes. Es como comprar un coche de segunda mano y usarlo para ir de rally va a durar nada la primera etapa? Pues algo así, el crecimiento personal es necesario para construir una personalidad firme. Y eso es lo que representa Capricornio. Haber llegado a Capricornio, a esa energía, significa tengo una personalidad en la que me puedo apoyar. No voy a necesitar de un gurú, de un maestro, que, no puede, que puedes buscar a alguien que te ayude, que te aconseje, pero no porque lo necesitas, que es lo que se hace normalmente por devoción. Necesito un gurú alguien que me diga lo que hay que hacer no, eso tú tienes que encontrar la manera de, de hacerlo y luego que alguien te puede aco aconsejar sí, sí vale, porque no puede ser tu, tu propio padre, tu propio hijo, tu, quien sea un amigo, una amiga, da igual eso pero mm, eres tú que te apoyas en ti mismo y ahí empieza el camino espiritual y el camino espiritual se caracteriza por no me dedico a mí no busco mejorarme yo Busco ayudar a la humanidad, a mejorar la humanidad. que conste? Yo estoy en la humanidad, por lo tanto también me mejora a mí, claro. Pero no porque yo busque estar bien, yo busque mejorarme. No, todo eso pertenece al crecimiento personal. Y se puede seguir haciendo, ¿eh? No son incom incompatibles, pero me refiero que el camino espiritual no está dirigido a ti. Está dirigido hacia los demás. Bien, el camino espiritual eh, también le llamamos... No, todo este camino, los tres, las tres etapas, le llamamos el camino de evolución. El ser humano está en evolución constante, empezó como Neandertal. Venimos de los monos y dicen, no, ¿Y da igual. pues eh, Empezamos en la etapa de las cavernas, con una mente muy, muy reducida, muy limitada, y fuimos aprendiendo a base de experiencias. Una encarnación, se aprende algo, luego otra, luego otra, miles de encarnaciones todos tenemos ya y hemos llegado a un, a un nivel, cada uno el suyo, el que sea, da igual eso. Tampoco es que importe demasiado. Pero, uh, en ese largo camino de evolución hay una meta, un objetivo, que es, como dice el budismo, llegar a no tener que reencarnar. Cuando digo esto, más de uno piensa, o dice, ¡Ah, pues yo no quiero más! Vale, pues, dejo, perdón, te aguantas. <risa> Porque vas a tener que seguir, eh, encarnando hasta que hayas aprendido todo lo que tienes que aprender no se trata de, yo decido que, no, se trata de, he aprendido, o sea, te pasan un examen y si pasas el examen, dices, vale, tú no tienes que volver a encarnar, la próxima te quedas arriba, pues con los angelitos lo resumo muy rápido, vale en Capricornio se llega a un momento en que tienes que decidir, vale Acepto ese camino de luz, que es el camino espiritual, lo sigo conscientemente y quiero dedicar parte de mi vida a ayudar de alguna manera, porque hay miles de maneras. O sea, no penséis que eh, el camino espiritual es ese que se, se pone la sotana de cura, o equivalente en cualquier religión, y se va a hacer de misionero. No necesariamente. Hay religiosos que de espiritual no tienen nada que conste. ¿Vale? No es el camino religioso necesariamente, es tu propio camino que lo tienes que encontrar tú, en el cual sí que es cierto que estás haciendo algo con la intención de ayudar de alguna manera a mejorar la humanidad. A veces puede ser solo los tuyos, tu familia, porque no puedes otra cosa. Bueno, si es así, si forma parte de tu historia, tu karma, tu lo que sea, tu intuición, puede ser eso. O puede ser la asociación también, como ejemplo, ¿qué consejo? ¿eh? Como ejemplo, vamos a hacer algo que sirva para mejorar a la humanidad. O puedes participar en una ONG que ya existe, o, qué sé yo, puedes hacerte terapeuta, pero no en el sentido, quiero ganarme la vida como terapeuta, sino es que quiero ayudar. Y bueno, tengo que cobrar algo, ¿vale? De acuerdo. Pero la intención es lo que importa. Eso es un camino espiritual. Y Capricornio, ahí es donde te dice, toc, toc hay alguien ahí, y tienes que contestar sí o no, dentro, no tienes que decirlo a nadie, ¿vale? es algo personal, eso es lo que vamos a hacer hoy. Quien quiera podrá decirse a sí mismo, pues me apetece este camino, o no, no estoy preparado, ya está, no pasa nada, en algún momento de tus vidas lo vas a tener que hacer, todos, sin excepción, pero nunca obligados Nunca, ni tampoco forzado por nada, ni no, no sale de dentro Y por eso he comentado diciendo, todos los que estáis aquí, si estáis aquí, es porque esa decisión ya la habéis tomado Pero eso lo digo yo, no me creáis, ¿vale? Que conste No lo digo para que digáis ah, vale, pero me, me ha dicho que sí, pues ya no. no, no, no, tranquila Luego, al final, que eso no lo voy a grabar, porque es un ritual especial que no se puede hacer en casa ...pues eh, podréis decidir vosotros mismos en vuestro interior si queréis continuar o no en ese tipo de camino. Y eh, ahí es donde Capricornio trae la luz. Y es, ahí es donde entra el simbolismo de Navidad. La Navidad, aparte de toda la parafernalia religiosa católica que se le ha puesto, lógicamente... ...en realidad lo único que se celebra, entre comillas, es que nace la luz. Y que tiene que ver con algo físico... El sol, que sabéis que ha habido cada vez más, el día más corto, más corto, más corto. Hasta que se llega al solsticio, en que en principio es el día en que hay las mismas horas de luz. Perdón, no. Es el día más corto y la noche más larga. El quinocio es el que da las mismas líneas, las mismas horas. Entonces, el día 21-22 es cuando hay las máximas horas de oscuridad. Literalmente, oscuridad. Pero la luz renace, empieza a ser cada día un día más largo. Nosotros no lo notamos hasta enero, ¿eh? porque unos minutos más o menos no, no lo notamos. Pero es cierto que cada día el, el día es más largo a partir de, de que se entra en Capricornio. ¿vale? Esto simbólicamente, por lo tanto, es la celebración de que nace la luz, física. Pero luego, eso ya lo celebraban anteriormente. Casi ...pueblos, pero la Navidad concreta nace de las fiestas de los romanos, Saturnales se les llamaban, casualmente, Saturnales, por Capricornio, por el, el planeta regente de Capricornio que es Saturno. Luego el catolicismo se lo apropió y decidió que ese día pues nacía Jesús, y lo digo, lo he dicho muy bien, ¿eh? decidió que ese día nacía Jesús, no nació ese día, ni de lejos, no tiene nada que ver, no, no es histórico ese nacimiento pero como no se sabía realmente cuándo había nacido, ¡ah, pues mira, va muy bien, vamos a celebrar ese día! Y así juntaron unas celebraciones que la gente ya estaba acostumbrado a hacer, la gente sobre todo del Imperio Romano, claro, pues esa celebración le cambiaron el nombre de Saturnales nada, la Natividad, Nadal, Nadal, Nadal Navidad, es Natividad, el nacimiento de Jesús. Vale. Pero es que Jesús, desde el punto de vista religioso, es la luz del mundo, nacía Jesús, nacía el sol, nace la luz, y la luz es el simbolismo principal de nuestra evolución. Cuando se habla de la luz que tiene esa persona, realmente se dice, ay, qué, qué luz más bonita tiene esa persona, ¿no? Eh, se refieren a, un, a lo que llamamos nosotros el aura, una energía que irradiamos y que es la que los demás notan inconscientemente. Todos vosotros notáis el aura de los demás. De hecho, aquí tenemos una orgía de auras que no veas, Pero estamos mezclados todos, porque, como la Laura tiene hasta tres metros, ¿Perdón? <risa> sí, aquí hay mucha mezcla, quieras o no, yo estoy, estamos mezclados, eh, y a través de eso todos estamos ahí en contacto energéticamente hablando. vale Pues... Uh, esa energía se siente como luz, no es luz física, evidentemente, no hay fotones por ahí, pero sí es una energía que en el mundo astral y mental se percibe como brillantez, como luz. Por eso viene de ahí viene ese nombre. Entonces, ahí, en esos momentos se está celebrando esto. Sepáis que cuando celebráis la Navidad, realmente, todo el mundo lo hace de otra manera, pero se está celebrando el nacimiento de la luz. Por eso es tan importante ese día, ¿vale? porque nace la luz. Vale, pues nosotros vamos a celebrarlo un poquitín antes, nos adelantamos en el día, pero da igual, porque estamos celebrando vuestra luz, no la, la del sol, ni de eso, que se, se dentro de unos días, da igual, la vuestra. Partiendo de ahí, a partir de aquí ya estoy terminando, o lo intento. <risa> uh, la idea es que en el camino evolutivo... Para la mente callarla un poco, se nos etiqueta. Las etiquetas ya sabéis que no son válidas realmente. Tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres bueno, tú eres malo. Todas esas son etiquetas que no son del todo válidas. Son descriptivas de una parte de la persona. ¿vale? Yo soy hombre, sí, pero también soy muchas otras cosas. Soy padre, soy hijo, soy abuelo, soy no sé qué, profesor. Soy muchas cosas diferentes. Cuando se me dice tú eres un hombre, lo no sé. Biológicamente es cierto, pero no es suficiente para definirme. Vale, pues aún así son interesantes las etiquetas para entendernos. Cuando digo mi hija, mi hijo, es una etiqueta, pero la gente sabe a qué me refiero, a quién me refiero, ¿entendéis? Es para dirigirnos, pues en, en el camino espiritual se dice que hay etapas. A esas etapas tienen muchos nombres según la filosofía que podáis leer, lo digo porque hay muchas diferencias, pero, en el fondo, es básicamente lo mismo. Nosotros, en esoterismo, que es lo que yo estudio y enseño, la filosofía perenne, pues es lo que se llaman iniciaciones. No las iniciaciones que te venden por Internet. Aviso. Porque hay gente que te dice, yo te inicio. O nada que ver con las iniciaciones de Reiki, los pues que conozcáis de eso. No tienen nada que ver. ¿Vale? No es eso. Y no estoy negando nada de Reiki, ni mucho menos, pero que no es lo mismo. En lo que estoy hablando de iniciación es despertar de la conciencia. Hay varios despertares a lo largo de la evolución que podríamos entenderlos como escalera, que vas subiendo peldaño a peldaño mientras vas encarnando, y llega un momento en que llegas a un rellano. Y ahí paras un momento y te das cuenta de uh, cuánto he subido, ¿no? Ya que alto estoy. Básicamente sería eso, un despertar y darte cuenta de. Mira, vas hasta aquí. Y luego miras hacia arriba y juego lo que me falta. Pero aún así, te, te das cuenta de dónde estás. Eso sería una iniciación, un despertar. Como la imposibilidad, o sea, que no puedes volver atrás. Bueno, podrías, pero dices, sí, qué sí, pereza. ¿no? Algo ah, así. Tienes razón. Al... No Se dice que cuando llegas a una iniciación no puedes volver atrás. Antes de llegar al último, o sea, al rellano. Puedes girar y ir para atrás, pero a la que llegas a ese no parece ser que hay una puerta que se cierra o algo así, porque no hay manera. Tu conciencia, yo lo comparo más que eso que ayuda, creo que ayuda a entenderlo, la idea de un niño se hace adulto y los juguetes que le gustaban antes, sí, tendrá nostalgia quizás, los guardará toda su vida quizás, pero en realidad ya no, no jugará o lo intenta y es que no le apetece, porque ha cambiado, su conciencia ha hecho un cambio. No es nada malo ni una cosa ni la otra, son dos estados diferentes. Pero cuando has pasado a una etapa, la siguiente, la anterior no te apetece, no te interesa. Por lo tanto se dice, no se puede volver atrás. No es literalmente cierto que no se pueda, pero vamos, como si, no, como si fuera así, sí. Entonces, que sepáis que nosotros lo etiquetamos rápidamente, hay nueve iniciaciones. Lo del número nueve, claro. De esas nueve, solo hay cinco que podemos entender. De la quinta para arriba, mmm, los maestros que te explican esto te dicen que no hace falta hablar de ellas porque no te vas a enterar de nada, de un rábano. Y yo hago lo mismo, no hablo de ellas para nada porque yo mismo tampoco las entiendo. Hasta la quinta se pueden entender con la mente, por eso se pueden explicar. ¿vale? Y si habéis oído hablar de los maestros ascendidos, también un concepto que se explica muy mal, y muy confusamente a través de Internet, pero es igual. Maestro Ascendido es alguien, un ser humano que ya no tiene que volver a encarnar. Eso sí lo podéis entender fácilmente. Bueno, pues este tiene la quinta iniciación. La quinta. La humanidad normal no tiene ninguna iniciación. El camino común que sigue todo el mundo no hay ninguna iniciación. Se están preparando para. Se dice que ahora, con estos cambios que están habiendo, mucha gente está recibiendo iniciaciones. Uh, pero la primera es cuando entras en el camino espiritual, cuando entras hay un despertar de la conciencia y te das cuenta de que no es suficiente con la vida normal, es que echas en, fal en falta algo, yo eso de vivir para trabajar, para ganar dinero, aunque todo te vaya bien, eh. normalmente en una iniciación, cuando se entra en la iniciación cualquiera, es porque te han dado alguna bofetada. La vida te ha hecho alguna trastada, aparentemente, y te lo has pasado mal, has sentido soledad, has sentido dolor, vamos, que estás hasta el moño y a veces hasta piensas en me voy de este mundo, ¿vale? Eso es la preparación casi siempre para romper con lo antiguo y decir, vale, subo el último escalón y me quedo aquí. Eso sería la primera iniciación, despierto al mundo espiritual, lo cual significa que empiezo a pensar que ya no es suficiente dedicarme a mí a mejorarme yo sino algo de debo hacer para los demás. Simple, nada más, no es muy complicado. Fijaos que esta definición, en esta definición entra millones de personas en el mundo de buena fe, que ayudan en lo que pueden, todos los que trabajan en alguna ONG para mejorar algo del mundo, sea animal, vegetal, humano, da igual, ¿vale? todos están ahí. O sea, hay mucha gente que tiene la primera iniciación. Yo no soy vidente, no soy maestro, no tengo la primera iniciación ni mucho menos, y no puedo decir que tenéis vosotros. Si la tenéis, si no la tenéis, no lo sé. Pero puedo deducir alguna cosa, puesto que estáis aquí, como os he dicho, no es por casualidad. Por lo tanto, yo doy por supuesto que vosotros tenéis ya la primera iniciación, que puede que la hayáis conseguido en esta vida, sí, pero también podéis traerla de haberla hecho en otra vida, ¿eh? en la anterior. Y simplemente despertasteis y ahora cuando naces nadie se acuerda, por suerte, aunque parece que no, pero sí, por suerte, no nos acordamos de lo que hicimos antes y luego resulta que en esta vida pues, ha pasado algo que os ha vuelto a despertar. Pero la iniciación ya la pasasteis, simplemente que ahora la tenéis, pero dormida, hasta que ¡pum! despierta y empieza otra vez. Eso lo tendríais que pensar vosotros, ¿vale? En vuestra casa, tranquilos, para ver si realmente cuadra con lo que os estoy explicando o no. La primera sería esa, empiezo a darme cuenta de que el mundo existe aparte de mí y que es mejor ayudar a mejorar eso. Vale. Luego, la segunda, es cuando, sí, ya sé que hay gente buena, hay gente que necesita ayuda, estoy haciendo lo que puedo por ellas, pero ya me, es que no me parece suficiente ser buena persona, ayudar de cuando en cuando, contribuir a una ONG, hay como una necesidad de ayudar activamente, no pasivamente, sino activamente, a mejorar el mundo de verdad. Y entonces muchos terapeutas, que más de uno de por aquí lo es, ¿verdad? Pues muchos terapeutas, asesores, consejores, consejeros, etc., o tienen, o se están preparando, para tener la segunda iniciación. En la primera iniciación, el cuerpo físico ya no te manda, mandas tú. Antes, puede pasar esas cosas que oímos a veces de asesinatos, gente que se descontrola y mata por, por casualidad, o violaciones, cosas de ese estilo que dices, es el cuerpo que ha tomado las riendas y, pues, he hecho algo que luego quizás me arrepiento, pero de entrada ha pasado. Seguro que ninguno de vosotros a eso les, les ocurre. Estoy prácticamente seguro. Porque el cuerpo físico, aunque tiene sus necesidades, lo puedes controlar. Puedes tener hambre y decidir, no, ahora estoy escuchando a Joseph y me parece interesante. Espero que sea así. Y por lo tanto me aguanto, ya comeré luego. O a veces es que tienes que ir al baño y también te aguantas porque lo que está pasando te interesa suficiente. Eso el que no se controla el cuerpo físico no puede. O se va, o se le sale todo. ¿Vale? Entonces la segunda iniciación es el control de las emociones. Control de lo físico, ya estoy seguro que lo tenéis. El control de las emociones ya lo sabréis vosotros. Mejor que no me digáis nada, por si acaso, no nos empecemos a llorar todos. ¿vale? Porque es lo más difícil de todo. Ya lo habéis visto, como las emociones os dominan muy a menudo. ¿vale? Depende de cada uno, ¿eh? a lo mejor hay alguno que dice, no, no, a mí no me domina. Vale. <risa> Puede ser perfectamente, ¿vale? Pero es algo difícil, eso sería la segunda iniciación, llegar ahí. Y además, mi vida ya se dedica no por entero todavía, ¿eh? tengo mis historias emocionales, tengo mi, mi egoísmo, yo me dedico también a mejorarme a mí mismo, esto es la segunda iniciación, ayudo todo lo que puedo a los demás, pero de manera activa. He dicho terapeuta porque es una de las maneras, no sé si os habéis fijado, que casi todo el mundo que entra en el mundo espiritual lo primero que hace es buscar una manera de, de hacer terapia. O me hago reitista, o masajista, o no sé, todos los istas que hay surgen de ahí, de ese impulso del alma de querer ayudar a los demás de alguna manera, y como no ves cómo, pues, ah, mira, pues como hay tanta gente doliente con enfermedades o con molestias, vamos a ayudarlos. Y quien dice terapeutas, pues numerólogos, astrólogos, eh, asesores de alguna clase, y seguro que hay montones de maneras más, ¿vale? Esto sería que ya necesito trabajar, y me estoy preparando para la segunda iniciación. Luego de la segunda a la tercera, pues tienes que trabajar a controlar la mente. Lo cual... ...hace que sea todavía más complicado. Pero no porque sea más difícil, sino porque tienes que olvidar el ego. La mente, y eso seguro que también lo tenéis, os das cuenta de que va a su bola y manda a ella. ¿Vale? Uh, si tenéis un carácter débil, bueno, quizás mandará a otro sobre ti. ¿Vale? Pero a la que tengáis un poco de carácter os daréis cuenta de que no, no, tú piensas esto, hacer esto. Y este es el que manda, realmente, en ti. Y esto es correcto, ¿eh? no es que sea malo. Pero en el camino espiritual... Si tenemos que controlar el físico, lo hacemos con las emociones. Si tenemos que controlar las emociones, lo hacemos con la mente. Siempre el que está por arriba es el que controla el de abajo, lógicamente. Y entonces, ¿la mente cómo se controla? Porque nosotros no tenemos otra cosa. El ser humano, la personalidad humana, tiene cuerpo físico, emociones y mente. Punto. Luego hay otras cosas, sí, pero están por arriba del ser humano, normal. Yo lo resumo rápidamente en el alma, para poner una palabra corta, ¿vale? El alma, el cuerpo crístico, el yo crístico, el yo superior... Palabras que habéis oído, quizás, seguramente, el yo superior se usa bastante. El yo esencial... Anda, que no he oído nombres diferentes. Yo pongo alma, que es más corto. Pues el alma es la única que puede controlar la mente, porque es la que está por encima. Y hay una brecha entre la personalidad y el alma. La personalidad está centrada en su propia supervivencia, y a eso le llamamos el ego. Cuando alguien dice, es que tiene mucho ego pero soy es muy guapo, muy bueno, muy fuerte, vale, sí, eso es el ego. El alma no tiene deseos personales, el alma es energía de amor puro, y esa energía es amo a todo el mundo. Hay gente que es así, sí, la que deja que su alma surja. Esta persona es la que ya tiene la tercera iniciación. La mente está controlada por lo que dice el alma, de alguna manera. No voy a entrar en más, simplemente la cuarta y la quinta son, la cuarta preparatoria para la quinta, que es el, el maestro ascendido. La persona que llega a la quinta no vuelve a encarnar directamente para nada, porque no necesita aprender nada más aquí. A veces vienen, sí, hay maestros que han venido, Jesús, el Buda y otros, que vinieron a ayudar a la humanidad y se necesitaba a ellos por alguna razón que estuvieran aquí físicamente, vale, sí, pero solo es eso, como ayuda y nunca para su propio crecimiento, ya no tienes que volver a encargar de aquí a entonces, pues ya veremos aquí, ¿a qué os puede interesar a vosotros? ¿Primera, segunda o tercera? da igual, y no os tenéis que preocupar, no os estoy diciendo Ay, tendría que saber si os interesa y vais analizándoos puede que con el tiempo tengáis una idea de, ah, pues yo creo que estoy ahí en la primera o en la segunda en la tercera no creo porque entonces no estaríais aquí escuchándome a mí sino dándome clases vosotros ¿Vale? O sea que no creo ¿eh? que no me voy a poner la mano al fuego, como digo, no veo, no estoy seguro, no puedo asegurar nada. Pero lo más fácil es que estéis entre la primera y la segunda, por ahí. Sería lo lógico, simplemente por lógica. Bueno, pero aunque no sepáis en dónde estáis, da igual, lo que importa es lo que hacéis, no lo que pensáis, las etiquetas que tengáis, no le deis demasiada importancia a eso. Os lo explico porque en Capricornio es donde se recibe oficialmente, la tercera iniciación, con la energía de Capricornio. Pero antes tienes que tener la segunda, si no, entonces recibe la segunda. Y antes tienes que tener la primera, si no, entonces recibe la primera. La iniciación es cuando nace la luz. ¿Más grande o más pequeña? La luz de una llamita sería la primera iniciación, la luz de una fogata la segunda iniciación, y la luz del sol la tercera, para que nos entendamos simbólicamente. Entonces, da igual, vamos a encender la luz. Básicamente sería eso. Antes de nada, ¿alguna pregunta, algo que os haya sonado como muy chino? ¿No? ¿Más o menos me he logrado hacer entender? Sí. Vale. Solo voy a insistir en una cosa que es, no os preocupéis, no importan las etiquetas, que si tenéis la primera, la segunda, la si no tenéis nada, es que es igual. Es una manera de que la mente entienda ese camino, y entonces le ponemos etiquetas para entenderlo. Está descrito de esta manera. Hay otras filosofías que lo dicen diferente. La religión católica también habla de eso, ¿eh? Pero te habla de manera diferente. Y usa unas palabras más devocionales. Digamos que el equivalente a la tercera iniciación para la religión católica es el santo. Que tiene esa aura cuando te lo dibujan en una pintura. Porque irradia amor. El alma pasa a través de él. Y eso es. Cristo pasa a través de él. Dale el nombre que quieres, básicamente, ¿vale? Eso sería la tercera iniciación y luego hay gente más arriba, se supone, ¿vale? Bien, eh, hasta aquí lo que tiene que ver con la indicación. La energía de Capricornio es la que cada año se pone en marcha durante todo un mes para eh, activar eso en nosotros. Se nos pide en Navidad que nos portemos bien, que seamos buenos, ¿verdad que es lo que dicen todo el mundo? Y fijaos que, aunque está todo muy, muy tergiversado, muy estropeado, porque ahora todo es consumismo, ¿vale? Pero incluso así, se respira una energía diferente. La gente está más alegre, más o menos, ¿eh? Nadie de todo, lógicamente. Pero hay como una aura, una sensación de que como que se mueve algo ahí positivo luego se estropea o no, o se magnifica emocionalmente porque vamos a comprar los regalos de Navidad, porque vamos a comer turrón del bueno, yo qué sé, vale, ahí interviene el cuerpo físico con las comidas, intervienen las emociones, oh, hoy me voy a ver con mi madre y mi padre y, y, y, y la ese la cuñado que no aguanto, ay, perdón, <risa> eh, todo eso son emociones, vale. y la mente también, por lo tanto, alegría, poned alegría, porque en realidad, insisto, sin necesidad de, de pensar en ninguna religión, si eres religioso, sigue sí, la religión, ya está, no pasa nada pero si no lo eres pues piensa que hay detrás de esas dogmas que te han explicado hay una realidad hay una luz que nace y que te está diciendo oye conviene que lo hagas, despierta tu luz y ahora voy a dar solamente dos cosas que es importante tener en cuenta para terminar esto de las iniciaciones y es y en enero además también están los propósitos de año nuevo esos propósitos en luz de Capricornio ¿no? Que tú tienes, quieres conseguir ¿no? exacto, Ese no. año en el que pones en teoría tu energía Si la pones para... de verdad funciona bueno, Pero en teoría es, es sí, sí, sí, ¿no? que tiene, que tiene la punta lo lo que, que tú quieres Es que de hecho todas las fiestas navideñas Tienen que ver con esa energía Solo que ya te digo, se han comercializado sí. mucho Ahora es, voy a ir al gimnasio, voy a empezar a ir al gimnasio, y no me va a parar la primera cuota. La segunda ya, te acuerdas, porque ya no. Nos confundimos con los verdaderos deseos, o sea, con los verdaderos objetivos. Normalmente confundimos nuestros verdaderos objetivos con lo que nos enseñan que tenemos que tener. Un coche, una casa, una pareja, un no sé qué, y eso no es escucharse. En las meditaciones de Capricornio lo ideal es centrarse en sentir ¿qué quiero yo de verdad? ¿qué es lo que yo necesito de verdad? y todo lo primero que me sale es un plato canelones <risa> o de la comida de navidad que comas vale, y luego dices, no, no, no el cuerpo, no, tranquilo, a ver, ¿qué necesito? Y dice, una pareja que me quiera, vale, sí, de acuerdo, sería muy bonito pero no es eso tampoco, más profundo quiero ser sabio vamos a hablar de la mente más dentro de ti hay algún objetivo que todavía está borroso tened en cuenta que la mente os dirá claramente lo que quiere las emociones también y el cuerpo también pero el alma no tiene palabras está por encima de la mente por lo tanto no te da palabras te da... no sé cómo explicarlo sensaciones, ideas, inspiraciones sin palabras por lo tanto cuando el alma te está diciendo tú de verdad lo que quieres es esto eh, te quedas ahí como ¿me hablas en chino? No nos enteramos. Entonces eso es ir sentándose, reflexionando, hasta que creo que va por ahí. Y entonces es cuando tienes realmente tu verdadero objetivo. Y ese lo puedes conseguir seguro ese año. Los deseos de fin de año serían de eso, del principio y del primero de enero, sí. dirían por ahí. Vale, pues lo primero. No, pues, quería... Igual, perdón, ¿eh? no, no, no, digo, igual esto del consumismo y, y todo esto serían los escalones que necesita para subir, ¿no? O sea, uh, antes de o sea, las dificultades, o sea, Capricornio ha necesitado unas dificultades para escalar, ¿no? Y como sí. cada vez la humanidad evoluciona más, pues ahora los escalones son más sí. jodidos, ¿no? La más tentación. Bueno, más... No, no, no te creas. No. A ver, de entrada mmm, escalones llevamos miles, ¿eh? La sí, vida sí. sería un escalón. Entonces lo que hay es los o sea, en rellanos época, ¿eh? me refiero a esta época, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. de acuerdo. Que, Pero, me... Pero eso es válido para época. toda la humanidad. Me refiero a los rellanos antes de llegar al primer rellano hay una etapa que se llama de aprendizaje, el camino común, y una etapa al final de ese camino normal que hace la gente, que es en donde empiezan a, a tontear, como quien dice, con, ¡ay, voy a hacer un curso de crecimiento personal! Uh -huh. Ay, mira, hay un pobre que necesita dinero, voy y le doy algo porque me sale, luego no, nunca más, pero bueno, es igual. Eh, están empezando a ser lo que se llamaría personas buenas. De estas hay millones en el mundo, de hecho, cientos o miles de millones. La, la humanidad ha ido avanzando y realmente estamos todos en la última etapa. Eh, ¿hay un poco algún retrasa, retrasado? sí, rezagado pero vamos, en <risa> general está, bueno, la humanidad bueno, está están paralelos, ¿eh? <risa> sí, vale pues eh, están ahí a punto de entrar en la primera iniciación preparándose, etc se dice que actualmente dos terceras partes de la humanidad y fíjate que he dicho, se dice <risa> yo no tengo ninguna prueba se dice que hay dos terceras partes que están a punto de tener la primera iniciación. Una tercera parte que todavía está ahí en babia que no se ha enterado. Pero dos terceras partes que están a punto de entrar en la primera iniciación. Dentro de la humanidad hay unos cuantos que ya tienen la primera, muchos. Cientos de miles y si no millones ¿no? en el mundo repartidos. Y de estos, unos cuantos se están preparando para llegar a la segunda. ...y de gente que ya tiene la segunda desde hace tiempo... ...se están preparando para llegar a la tercera... ...y todo eso pasa en los inicios de la era de acuario... ...desde el año 2000 aproximadamente hasta el 2030 o por ahí... ...es cuando está pasando todo esto... ...y estamos pues en el 2022, o sea que, bueno, a punto de terminarlo... ...queda poco... ...entonces ahí hay... Ahí... ...y como te decías, más difícil, no, diferente... ...diferente... ...antes había... ...una serie de problemas... Pero como toda, toda la humanidad estaba muy abajo, yo que sé, en la Edad Media, a nivel evolutivo, pues era la supervivencia lo que primaba, porque si no te moría casi todo el mundo. Había muy pocos que estuvieran con facilidad de aprender o, o de no morirse de hambre. Uh -huh. Pero ahora, por ejemplo, todo eso ha ido pasando y las pruebas que antes eran cómo sobrevivo, ahora es cómo dejo de comprar. <risa> por ejemplo, el consumismo es una de las trampas que tenemos, sí. Pero quien dice el consumismo dice wow, tantas cosas que hay en nuestra sociedad... Cuidado, también, todo el mundo criticando a la sociedad, y es cierto, está hecho una mierda, que si todo es consumismo, que si todo es malo, sí, pero no. Primero, la sociedad somos nosotros, lo que tenemos es lo que hemos provocado todos, ¿vale? Eso de entrada. Y no solo ahora, porque también nosotros hemos estado en la generación anterior, una otra, en la otra, en una encarnación, por lo tanto hemos participado en ello. Pero aparte de eso, esas cosas negativas son los famosos mmm, exámenes de reválida. O sea que si no hubiera esas pruebas difíciles de ganar, no, da, no demostraríamos que estamos preparados para, para controlar las emociones, por ejemplo. Si tú cuando ves una lucecita, el Homer Simpson me encanta cuando lo he visto alguna vez porque es eso. Uy, una lucecita de helado, os voy a comprar un helado. Y uy, hay una lucecita de, yo qué sé, viene un nuevo centro comercial, vamos a comprar. No lo controlo, se me lleva. La prueba, o sea, el malo no es el centro comercial, es una tontería ese centro comercial, pero si no hubiera nadie que fuera, no estaría. Está porque la gente va, la gente se deja llevar. Entonces esas pruebas no son más difíciles de las de arte, sino que son diferentes, se adaptan a la época actual. Entonces ahora hay más gente que está trabajando en eso e intentando solucionar eso, su interior, claro. Mentalmente probablemente no. Sí, de hecho antes, cuando tú querías hacer un regalo, tenías que hacerlo tú, manualmente, con horas, trabajo. Ahora, eran como unos valores que tenías que despertar. Ahora, sí. los valores están simbolizados por el dinero. Tú tienes que meter unas horas de tu vida para tener unos valores, un dinero, que tú vas a invertir en algo que hecho otro. Que al final es el mismo, pero sí. cambiando lo que es el, el decorado. Exacto. Pero al final viene a ser lo mismo. Sí, en el fondo, la humanidad va teniendo nuevas pruebas aparentes, pero en realidad son las mismas cambiadas de, de formato. Vale. Es el mismo guión con diferentes actores y de Pues esa es la idea de que tenemos que... Ah, sí, lo que estaba diciendo. Que era el primero caso que quería deciros, que vale la pena lo de las iniciaciones, no como un intelecto, sino como algo realmente válido. Os puedo dar fe de alguna, que yo he podido vivir ya con los años que tengo y la experiencia que he tenido, y otros que he conocido, ¿vale? Cada vez que tienes una iniciación, sea la que sea, primero suele haber algún... <risas> alguna sacudida de la vida. No siempre, ¿eh? Porque a lo mejor, recordad, podéis tener la primera de haberla hecho en otra vida y ahora no tendríais que pasar esa prueba fuerte. Solo alguna pequeña cosa que se te... A ver, lo has hecho bien, ¿de verdad? ¿Te acuerdas <ríe> del ejemplo de lo que viviste? Y entonces ¡pap! te pasa algo y haces un cambio de vida. Suele pasar. Uh, por ejemplo, mucha gente o se hace vegetariana. O vegana. Es una de las cosas que yo le he visto muchísimo. en gente de crecimiento personal y todo eso, que de repente se, se vuelven locos de parte de su padre o madre y uh, no, no quiero comer carne, no quiero matar animales. Cambian. Esta, estoy hablando de la comida porque tiene mucho que ver con la primera iniciación. ¿vale? Mucho que ver, no es lo único, pero vale. Uh, pero pueden ser otras cosas, es igual. Son pequeños cambios, pero eso solo si ya lo tenéis de otra vida. Si no lo tenéis, si tenéis que tener una iniciación, la que sea, siempre suele haber un periodo de pasarlo mal. Puede ser una enfermedad grave. Puede ser que se te muere alguien muy querido, puede ser que tú te sientes solo abandonado por el mundo totalmente con un sufrimiento importante. Siempre hay un sufrimiento importante de alguna clase que es, se te pone a prueba. Y normalmente nos solemos hundir bastante ¿eh? psicológicamente, pero llega un momento en que, no sé cómo decirlo, es que empiezas a subir, a volver, bueno, vale, tengo que vivir y tengo ganas de vivir sin saber por qué. Y llega un momento entonces en que hay una ruptura, un cambio, un clic, que no se puede decir cómo es porque cada persona es diferente. entonces Pero sí que hay un, un antes y un después. Y ese antes y después nota la diferencia y es lo que os quería decir. Vale la pena. Porque todos los sufrimientos que habéis tenido antes no vuelven a aparecer. Nunca más. Nunca más. Vendrán sí. otros, de diferentes, del siguiente nivel. Esto es lógico. Si tienes la primera iniciación, Seguro que has tenido de entrada miedo a la muerte. Cuando tienes la primera iniciación, la muerte, no te digo que vayas a bailar con ella cada noche tampoco, pero sí que no te importa. Realmente ya no tienes miedo a la muerte. En la segunda iniciación son todos los problemas emocionales. Has sufrido horrores durante siglos y en esa vida pasas muchos dolores y sufrimientos emocionales. Cuando tienes la segunda iniciación... Alguna cosa de cuando en cuando puede venir emocionalmente negativa, pero es que te las miras y dices, con lo que yo he pasado, esto no es nada. Te patinan bastante. Y en la tercera, pues lo mismo. Siempre se sale como con más luz, más energía, más capacidad. No te vuelves un superhombre, ni mucho menos. No significa que no vayas a tener problemas. Van a ver, seguro. Pero no es lo mismo. Ahí vale la pena el resultado final. ¿Vale? La otra cosa que es la contraparte, la última que me queda, es decir, cuidado, porque tampoco se trata, que lo he visto muy a menudo, es decir, cuando entra el ego, yo tengo que tener la tercera, oh, yo no me quedo con la primera, oh, no puede ser, si te habla de esto, yo tengo la última, la que quiero, la, la, la más alta, entonces cuando se le mete el, el ego por ahí, entonces ya estás como queriendo aumentar la luz más de lo que aguanta tu instalación eléctrica, literalmente, aunque sea una broma, pero se puede entender así esa luz, esa energía, cuando pasa a través de tus chakras, ¿vale? te provoca, por un lado, esos problemas porque te activa cosas que ¡ah, no sabías ni que tenías, y quema, provoca problemas, ¿vale? pero incluso físicos a veces y si sobre voltaje, si pones demasiado voltaje a lo que tú dices, no, no, tú dame lo que sea, que yo lo aguanto. Pues no te preocupes, que te van a dar ahí un chorro de, de energía de 10.000 vatios. Y vale, <coughs> se te van a fundir los plomos. Literalmente, puedes tener algún problema. Por eso yo lo que recomiendo es no te bases en ti. Que no sea el yo quiero eso. No, no, no. Hay alguien que sabe más. Tu alma. Tu alma... Nunca va a querer hacerte daño. Por lo tanto, dile, oye, si eso es lo que tú quieres, dame lo que tú sabes que yo necesito. Y ya está. Nunca te equivocarás así. Llegarás a donde tengas que llegar, no te preocupes. Pero no lo hagas por ego, por yo quiero lo mejor, yo quiero ser el primero, que esas historias, sino lo que... el siguiente paso para mí es el que tengo que dar. Confiar en tu alma y dejarte llevar. Para evitarte problemas secundarios, efectos secundarios que pueden venir, ¿vale? en general no suele pasar, ¿eh? normalmente yo quiero el de arriba, el quinto, de repente, y el alma dice, <risa> no te iría bien, no aguantarías, ¿vale? y ella ya sabe que no te conviene, por lo tanto no suele pasar, pero es mejor evitarlo, porque entonces el alma dice, tú eres un guapo, ven para acá, ya verás, y te va poniendo las pruebas de la quinta, aunque no puedes, o sea, lo sabe que no vas a poder, pero vas a pasarlo mal durante un tiempo, ¿vale? pues eso, simplemente. Ya sabéis ahora más o menos, y si tenéis dudas, me podéis consultar en el Telegram, ¿vale?, para no alargar más todavía. Básicamente, hay una frase, la última, bueno, la última, lo que tengo que explicar antes de la meditación, que es la frase espiritual del signo de Capricornio. Cada signo tiene una frase espiritual, que os la explico os la digo, y la traduzco normalmente porque es esotérica y no siempre es fácil de entender. Eh, la de Capricornio, la frase espiritual que simboliza lo mejor de Capricornio, dice Perdido estoy en la luz suprema, y a esa luz le doy la espalda. Y a esto el mundo dice, ¿mande? <risa> Porque la verdad, el que la dijo se quedó descansado, ¿eh? Del que la hizo la primera vez. A ver, mmm, perdido estoy en la luz suprema. Vale, lo traducimos como que la cabra, Capricornio ha llegado a la cima y se ciega con el sol. ¡Guau! ¡Cuánta luz! Mientras estás subiendo, hay bosques, hay piedras, hay de todo, es incómodo, es difícil, y hay a veces unos ratos de oscuridad, etcétera. Todo esto es simbólico, pero literalmente nos pasa en la vida. Vale, llegamos arriba, se despeja todo, estamos muy arriba, no hay nieblas, esa que habéis encontrado al venir, seguramente, <risa> no hay nieblas, estás arriba de una montaña, que ya ni las nubes, las nubes están por debajo. Estás arriba, por lo tanto estás cegado de la luz, estás lleno, pero estás perdido en la luz suprema, la luz más grande. Esa sería la traducción. O sea, me he iluminado, he llegado a la tercera iniciación, he llegado a una iniciación, sí, ¿vale? Y a esa luz le doy la espalda. Vale, vale. ¿Cómo puede ser eso, no? Si estoy llegando a lo que estaba buscando, a lo que me gustaba, a lo que dices que está maravilloso, sí. Pero cuando tienes esa luz, te das cuenta que miras para atrás y esa submontaña que tú has subido con tanto esfuerzo hay gente que está intentando subirla y que no puede, o que no sabe cómo y tú dices al principio jo, no debía haber comprado este corazón tan grande pero, vale bajo la montaña a ayudar a los de abajo eso es, doy la espalda a la luz, y en lugar de quedarme disfrutando egoístamente esa maravilla lo que hago es bajar para darles parte de mi luz, para ayudar a las personas, a la humanidad, a ir subiendo. El Capricornio es egoísta hasta que entra en el camino espiritual y entonces es la persona práctica, realmente, de hacer cosas prácticas, pero que ayuda a otros a aumentar su luz, a ir subiendo. Traducido se entiende mejor, ¿verdad? <ríe> es... Todas las frases esotéricas intentan resumir con una de con esto para que la gente piense sobre ellas. Y a veces se entienden, a veces como no tengas un poco de práctica, no, por eso yo la, tra la traduzco. Teóricamente no debería traducirlas, sino, vale, apañaros y a buscar la solución. Pero como esto no es un, un concurso de, de acertijos, prefiero explicarosla. Y luego, en la meditación, os dejaré un minutito o dos para que reflexionéis un poco sobre la frase. Y a ver cómo lo vivo yo, de qué manera, etc. Luego, os recomiendo que en vuestra casa, cuando podáis, hagáis alguna otra meditación, reflexionando sobre ello para entender hasta dónde voy a bajar de la montaña. No, si es más de 200 metros, no, porque me canso. O, o cómo lo vives, o cómo, qué quieres hacer. Sí, claro. No, al bajar ya no se sufre. Sí, se cansa uno, eso sí. ¿Vale? y patinas también pero, pero sufrir, sufrir ya no cuando has tenido la indignación ya no vuelves hacia atrás pero sí que puedes bajar entendiendo, claro, es que yo, yo he pasado por eso yo lo entiendo a esa persona esos problemas que tiene, esas dificultades venga, va venga, dame la mano y yo le digo, no, que me la quitas porque uno se encuentra con que los demás tampoco necesariamente quieren su ayuda, ¿eh? y mucho menos pero es igual, tú la ofreces y alguno habrá que dirá, vale, gracias y tú seguirás subiendo con esa persona. Y luego arriba, llegas arriba y te dicen, gracias. Y dices, no, no, de gracias nada. Tú me debes algo. Yo te he subido hasta aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Pues ahora te toca a ti bajar. Yo bajaré para unos, pero tú baja para otros también. Y así vamos subiendo y bajando de manera que cada vez haya más hacia arriba. Ay, vale. La meditación, los que no la habéis hecho nunca, pues sabéis que solo tenéis que escuchar lo que yo vaya diciendo e imaginar más o menos lo que yo voy diciendo. No tiene ningún truco, simplemente imaginar un poco y ya está. Pongo una música de fondo para ayudar a relajar. ¿Alguna pregunta que os quede? No. pues, vamos a ver. Permitid que beba un poco. Vengo la boca bien secada. ¿Es y... larga corta la meditación? muchas unos 20 minutos. Pues voy a hablar. Vale, sí, aprovechar. Si alguien lo necesita, pues hazlo porque sí. Es incómodo ir al baño. Sí, sí. No, no ir al baño y aguantarse. No es el problema del cuerpo físico, ¿eh? Que te mande, sino que eso es necesario realmente. Mientras tanto, si queréis, podéis preguntar alguna cosa o comentar. Los que se va a irme reciben a él, la educación si sirve de algo la meditación ah, vale vamos a ver la meditación vale, es igual pero si no para ti puede que otras personas puede ser de hecho es bastante corriente que en este tipo de meditaciones en música, unos cuantos que la vibración baja nos contagiamos la vibración de uno de otro el hecho de que estamos, como he dicho mezclando nuestra aura hace que si yo bajo la vibración o conscientemente, ayuda a que ella y él se relajen un poco. Al bajar ella su vibración, lo van contagiando a todos. Por lo tanto, muchas personas se duermen en este tipo de meditación. Lo ideal es no, no, no dormirse, porque aprovechas mejor. Pero no os creáis que es inútil, porque, como digo, el contagio hace que todos, contagio de aura que le llaman, todos lleguemos a unos puntos de energía concretos de eso me ocupo yo, de ir bajando hasta ese nivel y se va contagiando entre todos, y por lo tanto, aunque sea oníricamente, en sueños, la persona recibe parte de, la, de lo que se hace, que no es totalmente, porque no hay conciencia por lo tanto no es lo mismo, pero no se pierde de todo, si alguien se duerme, no os preocupéis, si alguien ronca, de tu lado, dale el un golpecito, más que nada para que no despierte a los demás. No podemos esperar, no podemos esperar. Sí, pero sin daño, ¿eh? Que luego se crea daño. No, pero es normal, puede, puede ocurrir. A veces he oído algún ronquido yo. No siempre, pero alguna vez ha pasado. Pues no es no es por nada, sino para no despertar a los demás. Dale, vale. Vale, bueno, está. Hay alguien más, ¿no? Ah, pues voy a preparar la música. frío? No ah, sí, no hay. No está. Así. Está caliente? La, está sí, pero ya no. Ya no. Despesar las horas Bueno, este es el problema de una casa así tan grande que es dificilísimo de calentar. Ah, pues sí. Ahí es. ¿Se oye por ahí la música? ¿Llega hasta ahí? solo tiene que oírse flojito, ¿eh? Sí. Pues si, sí, después lo pues, puja, nalas, a ir a ir a no, por ahí algo así ¿no? Alguien buscaba el té y luego pues, se me, uh -huh. me las cosas a que igual, a yo a también, los sí, los sí los yo también lo grabo, ¿eh? Vale. Bueno, pues, busca una postura cómoda en la que te encuentres a gusto. Y ahora, cierra tus ojos, relaja tus párpados, Toma una respiración profunda y lenta. Y al exhalar, visualiza y repite mentalmente el número tres, tres veces. Tres, tres, tres. Toma otra respiración profunda y lenta.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 Sientes el peso de tu cuerpo en la silla, tus pies apoyados en el suelo. Sientes como vas respirando, notas el aire entrar en tus pulmones, exhalarlo. Te das cuenta de que tienes un cuerpo físico, pero este cuerpo va cambiando. Constantemente está cambiando. A veces engorda, a veces adelgaza, crece, se pone enfermo. Ha habido muchos cambios en tu vida. Pero tú siempre ha habido una, un tú igual que todo el mundo. Un tú que no cambia. Tu conciencia siempre es la misma, aunque tu cuerpo cambie. Porque realmente, tú no eres tu cuerpo, tienes un cuerpo físico, pero no eres el cuerpo físico. Tú eres algo más, el observador, el alma. Concéntrate ahora en tus emociones, observa tus emociones. Te das cuenta como ahora estás sintiendo alguna emoción. Puede ser alegre, tranquila, puede ser de enfado, de nervios, pueden ser cualquier emoción, porque si te fijas, tus emociones cambian constantemente. Tú, tu conciencia, sigue siendo siempre la misma, pero diariamente tus emociones cambian y cada día son diferentes, porque tú ahora puedes ver claramente que tienes emociones, pero tú no eres las emociones, tú eres algo más, eres quien observa las emociones, el observador, el alma. Sube tu conciencia hasta tu mente. Observa tus pensamientos. Te das cuenta de que constantemente estás pensando en cosas diferentes. Tus pensamientos cambian todavía más rápidamente, incluso que las emociones. Ahora piensas esto, luego lo otro, lo demás más allá. Cada día, cada minuto, tu mente cambia. Pero tú conciencia sigue siendo siempre la misma, aunque cambien los pensamientos, porque tú ahora ves claramente que tienes pensamientos, pero no eres los pensamientos, tú eres algo más, el observador, el alma. Imagínate por encima de tu cabeza una bola blanca una esfera de luz brillante blanca, pura es la representación simbólica de tu alma es pura luz sube tu conciencia hasta dentro de esta esfera de luz entra dentro de esta bola brillante todo a tu alrededor se vuelve blanco, brillante luz pura Tú ahora estás dentro. Tú ahora eres el observador, el alma. Siente esa sensación de paz, quietud, bienestar, seguridad, amor. Siéntela unos instantes. Concéntrate aquí. este punto de conciencia tan elevado. Vamos a hacer la visualización de Capricornio. Te encuentras en medio de una montaña, una alta montaña. Estás en el sendero que va subiendo la montaña. Miras hacia atrás y ves ahí abajo el llano. ¿De donde vienes? Ves ahí muchas personas, algunas que conoces, otras muchas que no. La humanidad camina en el llano. Y desde aquí puedes sentir su sufrimiento, su dolor. Y tú puedes notar cómo ese dolor ya no lo sientes igual. sí estás más cansado que nunca, pero no hay tanto sufrimiento, porque tienes un objetivo, un claro objetivo, quieres llegar a la cima de la montaña, y esa voluntad despierta en ti, te hace seguir caminando, subiendo por este sendero escabroso, lleno de piedras que te hacen patinar a veces, Incluso te hacen caer de raíces de árboles, de hierbas que te hacen patinar también. A veces hace calor excesivo, a veces frío, la niebla te moja, porque vas atravesando las nubes que rodean la montaña. A veces incluso casi no ves un paso delante de ti, pero puedes ir siguiendo el camino. Este camino empinado te hace sentir cansado, desfallecer a veces. Pero está una voz en tu interior que te dice, sigue, sigue, seguro que llegarás. Y vas subiendo por este camino más cansado, pero más cerca de la cima dejas atrás las nieblas porque sales por encima del nivel de las nubes y allí delante ya puedes ver la cima de esta montaña el cielo está despejado el sol brilla fuerte y llegas hasta arriba de la montaña a su cima y ahí ves un trono de cristal de roca tallado siéntate siéntate en este trono de cristal de roca tallada miras a tu alrededor puedes ver ...hasta abajo de la montaña... ...allá a lo lejos... ...la humanidad oriente... ...y tú... ...ves... ...como ese sol que está en el cielo... ...baja... ...envía un rayo de luz potente... ...que te llega hasta tu corazón... ...a través de tu centro corona... ...de tu cabeza... Siente como tu corazón se enciende e irradia luz por todo tu cuerpo. Tu cuerpo está brillando. Todas las células de tu cuerpo brillan con luz blanca. Esto cambia todo tu cuerpo físico. Notas esa energía circulando a través de ti. Siente. Esa poderosa energía del sol del alma atravesándote e irradiando a través de ti y en medio de toda esta luz puedes sentir también como tu cuerpo emocional se está transformando en luz una luz suave amorosa de color Rosado. Ya tienes tu cuerpo físico lleno de luz blanca, tu cuerpo emocional lleno de luz rosa. Y esa luz que baja del sol se transforma al entrar en tu cuerpo mental de luz azul oscuro, índigo. tu mente se vuelve azul oscuro y sientes bienestar en tu cuerpo, tranquilidad en tus emociones, serenidad en tu mente. Ahora, reflexiona unos instantes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 toda la luz que estás recibiendo y la concentras en tu corazón puedes imaginarte como tu centro cardíaco que es un sol que irradia luz calor amor y sabiduría a tu alrededor y empiezas a oír a la humanidad doliente ahí abajo Te das cuenta de que sí, has llegado arriba, a la cima, pero no podrás quedarte tranquilo si no logras que todos y cada uno de los que están abajo puedan llegar hasta allí arriba, donde te encuentras tú. Así que tomas una decisión del corazón de no quedarte aquí arriba a disfrutar de la luz sino bajar y transmitir esa luz, ayudar a los que están subiendo. Y con el corazón alegre, empiezas a bajar por el camino que regresa hasta la base de la montaña. Vas bajando y llegas hasta el lugar donde las nubes oscurecen, luz. Pero tú brillas como un sol y ayudas a que la gente encuentre más fácilmente el camino. Puedes decidir ir hasta abajo de todo para ayudar a los que están más rezagados o quedarte en el lugar más difícil que es donde está la oscuridad de esas nubes que tapan el sol. Que dificultan el camino para ayudar a los que están aquí o en cualquier etapa del camino. Déjate llevar por el corazón y haz lo que sientas. No mires atrás y sigue tu camino escuchando a tu alma. Y así será. irte preparando para ir saliendo de esta meditación. Dentro de un momento contaré del 1 al 5 y a la cuenta del 5 podrás oír, podrás abrir tus ojos y te encontrarás bien despierta, muy a gusto, bien descansada y sintiéndote perfectamente. Uno, puedes empezar a mover tus manos si lo deseas 3. cuando oigas el número 5, podrás abrir tus ojos y te encontrarás bien despierto muy a gusto, bien descansado y sintiéndote perfectamente cuatro 5. Cuando quieras puedes ir abriendo tus ojos suavemente, lentamente.